Hola, una vez que hemos visto en los vídeos anteriores cómo podemos generar la expresión mínima de una función lógica o cómo podemos generar la forma canónica de esa misma eh, función, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos crear, sintetizar, el circuito lógico combinacional correspondiente de esas expresiones algebraicas. ¿vale? Entonces... Eh, vamos a ver ya el último paso de este proceso de implementación de, que también se llama de, de síntesis o de diseño que es una vez que tenemos la expresión algebraica cómo pasamos a lo que es el circuito, a la representación del circuito ¿vale? entonces como os digo lo, lo vamos a ver para, para poder hacer este último paso necesitamos una expresión algebraica esta expresión algebraica pues, podría ser la función mínima el caso ideal para reducir el, el, la cantidad de hardware que necesitamos, la cantidad de puertas lógicas que necesitamos, o podría ser otra cualquiera, ¿okay? En el caso de que lo que partamos sea de una expresión mínima o una forma canónica en suma de productos, lo que nos va a quedar es que en un primer nivel del circuito vamos a tener toda una serie de puertas AND, cada una de ellas va a corresponder a un término producto las salidas de estas puertas AND van a venir unidas todas por una única puerta OR, y la salida de esa puerta OR será la función, la salida del circuito, ¿OK? En el caso de, lo que, de, de la expresión algebraica de la que partamos sea en producto de sumas, bien la mínima, bien la canónica, lo que vamos a tener es en un primer nivel todo un conjunto de puertas OR, cada una de esas puertas OR, corresponderá a uno de los términos suma de la expresión, las salidas de cada una de esas puertas ORS va a venir conectada, interconectada, por una puerta AND. ¿ok? La salida de esa puerta AND será, por tanto, la salida de la función o la salida del circuito, ¿de acuerdo? Eh, esto para los casos en los que usemos este tipo de, de expresiones, que dan al circuito de dos niveles, ¿vale? Si partimos de cualquier otro tipo de expresión, que no sean eh, en suma de producto o producto de sumas, pues el número de niveles y el tipo de puertas que utilicemos va a depender de la propia expresión, ¿vale? Dependerá de la propia expresión que, que estemos utili utilizando. Vamos a ver algunos ejemplos para estos casos de aquí vale uno de cada vamos a ver un ejemplo de una función mínima para cada caso y una de una forma canónica para cada caso para suma de productos y producto de sumas ¿Cómo tenemos que eh, colocar los elementos a la hora de dibujar el circuito vale esto es un estándar que se suele hacer así vale para que la gente eh, esté acostumbrada a leer, a ver, a interpretar los circuitos de una forma más sencilla, siempre vamos a colocar todo lo que son las entradas del circuito, es decir, las variables de entrada, las variables de la función, en la parte izquierda o en la parte superior, o incluso en la parte superior izquierda. ¿vale? Y el circuito va a ir fluyendo, las puertas se van a ir colocando de izquierda a derecha, ¿ok? Todas las puertas se irán colocando desde las entradas hasta la salida de izquierda hacia derecha, ¿ok? Finalmente, la salida o salidas del circuito, porque podría tener más de una, ya lo sabéis, pues se van a poner en la parte derecha o incluso en la parte derecha inferior, ¿vale? Y todas las líneas que representan eh, conexiones que representan los cables que conectan entradas y salidas, se van a, dibuja, a dibujar como líneas rectas, bien horizontales, bien verticales. Y si en algún momento se necesita eh, ir combinando una línea, que un tramo sea horizontal, otro vertical, eh, horizontal de nuevo, lo que sea, pues esto lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema. Lo que no quedaría muy bien, lo que no se suele hacer, es poner una línea que fuese de forma eh, perpendicular de un punto a otro. Se suele dibujar más como líneas siempre horizontales y verticales, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de que tengamos derivaciones, bifurcaciones de una línea? Es decir, la salida de una puerta que tiene que ir a dos entradas o a dos o más entradas, ¿vale? Se puede bifurcar... En dos o más líneas. Si la bifurcación es solo de una línea, normalmente lo que se hará es ponerlo de esta forma que tenéis aquí, como si fuese una T, pero sin punto. No importa poner, no es necesario, el estándar indica que no habría que poner, un punto indicando que hay conexión. Ya se interpreta que hay conexión porque esta línea que sale para arriba o para abajo no puede estar conectada al aire, al aire, sino que se entiende que está conectada a esa otra línea, ¿vale? ¿Qué pasa si, sin embargo, lo que tenemos es una conexión que salen a dos puntos distintos, ¿vale? Que hay una bifurcación de la línea actual en otras dos. Pues, si nuestra salida de una puerta, por ejemplo, de aquí, se tiene que bifurcar a tres puertas distintas, lo que se suele hacer es poner un punto, ¿vale? ¿Por qué poner un punto? Pues porque aquí sí que puede haber una confusión respecto al caso en el, que crucen, en el que se crucen dos líneas del circuito por necesidades, ¿vale? Porque tenemos que ir de un punto a otro y no cabe de otra alternativa que cruzar otra línea, otra conexión. ¿ok? En esos casos en los que dos líneas se cruzan pero no tienen conexión, no se pondrá ningún punto. Y para diferenciar eso de que del caso en el que se tiene conexión, lo que se hace es poner el punto cuando tengamos la conexión, ¿ok? A veces lo que también podré, puede ser que os encontréis es que las líneas que no tienen conexión hacen una especie de puente así para indicar que eso es una línea que pasa por encima de una de la otra, ¿ok? Y que no hay interconexión entre ellas. Pero bueno, si seguimos este estándar, también esto lo interpretaríamos igual y cuando quisiéramos conexión ponemos un punto. ¿Okay? Pues bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Como decíamos, en, eh, en el caso de suma de productos, cada término producto se va a transformar o se va a convertir en una puerta AND. Y todo, después todas esas puertas vendrán conectadas a través de una puerta OR. ¿Ok? Una forma muy adecuada de organizar las entradas para que todo quede más limpio es la siguiente, Es dibujar las tres entradas aquí, como decíamos, en la parte superior izquierda. Hacer una línea para que podamos coger los valores o, o, o los casos en los que eh, la entrada tenga que ser A de cada una de las puertas. Pero aparte también tener una línea con las negaciones vale De esta forma nos queda todo mucho más limpio y elegante a la hora de construir el circuito. ¿vale? Entonces, para la primera puerta, la de que correspondería a este término, tendríamos que coger la A negada, B negada y C negada. Así que cogeríamos la A negada, la A negada, la B negada y la C negada. Para este otro término de aquí, tendríamos que coger A sin negar, B negada, C negada. Esta es la primera puerta. La segunda puerta sería A sin negar, B negado, C negado. La tercera puerta, la que correspondería a este término producto de aquí, serían A y B sin negar, A y B sin negar. Y C negado. C negado. Y la cuarta puerta, la que correspondería a este término producto, sería A, B y C, las tres sin negar. Por lo tanto A, B y C, las tres sin negar. Ahora, estos cuatro términos productos, estas cuatro puertas AND, Vendrán interrelacionadas, vendrán conectadas por una puerta OR, de esta forma, teniendo así la función ABC. Ok, como veis es un paso muy directo, es bastante sencillo pasar de la expresión eh, algebraica al dibujo de la función. Y si la forma canónica es en producto de sumas, bueno, en este caso serían cuatro variables, no como en el caso anterior, que eran tres. Vamos a hacer lo mismo para que quede igual de limpio y elegante, A, B, C y D, la línea de A, de B, de C y de D, ¿ok? Con sus negaciones correspondientes, con unas puertas NOT, ¿Mm? ¿Vale? Y aquí en este caso tenemos tres términos suma: el primero, el segundo y el tercero. Como es en producto de suma, las primeras puertas serán puertas OR, cada una de ellas corresponderá a un término suma. Por tanto, la primera puerta OR sería no A, B, C, no D. La segunda puerta OR, la que correspondería a este término de aquí, sería A, B, C, D. Todas sin negar. A, B, C, y D. Todas sin negar. Y el tercer término, suma, que tenemos, la tercera puerta OR, correspondería al casos en que la B y la C están negadas y la A y la D no. Entonces nos quedaría A, B negado, C negado y D. Fijaros que al tener las entradas eh, puestas de esta forma es mucho más sencillo, se evitan eh, líos de línea, se evitan, se evitan conexiones eh, raras, caminos raros para las conexiones. ¿Vale? Es una forma muy elegante y limpia de dibujar los circuitos. Y estas puertas OR vendrían interconectadas, se conectarían a una puerta AND, y ahora aquí ya tendríamos la función de A, B, C y D. ¿Ok? Vale, pues de forma un poco más rápida, para el caso de la función mínima. Y en suma de producto y en producto de sumas, ¿ok? Tenemos un caso de tres variables, por tanto A, B, C. A, B, C. Con las líneas de las variables negadas, tendríamos tres, perdón, dos términos producto. Una primera, an, término producto, que relaciona dos variables, b negado, denegado. Perdonad, aquí había un, un error, falta la d, entonces nos quedaría así, ¿vale? b negado, denegado. Negado. Y la segunda puerta, que sería abd. Tendríamos a, por B, y por D. Estas dos puertas A vendrían interrelacionadas, relacionadas con una puerta OR, es decir, con una operación de suma. Así que aquí ya tendríamos la función de A, B, C y D. Fijaros que en esta función de A, B, C y D, la variable C no se ha utilizado. Esto puede ser a la hora de minimizar una función, puede ser que esa función deje de depender de alguna de las variables de entrada. No significa que haya un error, no significa que esté mal, ¿vale? Simplemente que esta función en particular no depende de, esas, de una de esas entradas, ¿vale? Y el último caso, el último ejemplo que os quería mostrar sería el de la función mínima en producto de sumas. Aquí de nuevo tenemos cuatro variables, así que tendríamos A, B, C... Y D, pondríamos sus líneas más sus negaciones. ¿Ok? Como son términos suma, ¿eh? producto de sumas, producto de términos sumas, en un primer nivel tendremos tres puertas OR. La primera de dos entradas, de dos variables, B y no D. La segunda de tres variables, no B, C, D. Y la tercera de otras tres variables, que serían A, no C, no D. Y ahora estas tres operaciones, estas tres puertas OR, vienen interconectadas por una puerta AND. Y aquí tendríamos la función de A, B, C ¿Ok? Como veis, no tiene ninguna complejidad el hecho de pasar de una expresión en suma de producto o producto de sumas, una expresión algebraica, al eh, diagrama al circuito particular. Así que con esto ya habríamos o ya, ya habríamos completado el camino entero que va desde cómo tener partir de una tabla de verdad y cómo llegar al diagrama de circuito. Pasando por el mapa de Carnot que nos ayudará a obtener la expresión mínima, o habiendo pasado directamente a la forma canónica, para de aquí construir directamente el diagrama de circuito. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo vamos a ver el camino contrario. Tenemos un diagrama de un circuito, ¿cómo podemos llegar a tener la tabla de verdad? lo que se conoce con el nombre de análisis de circuitos combinacionales. Este proceso, el proceso de partir del enunciado, de partir de la tabla de verdad, es diseño o síntesis, y aquí es el, el contrario, el saber lo que hace un circuito, es el proceso de análisis. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por todo.